Vamos a mostrar un poco lo que son bolsas de dormir para temperaturas bajas. ¿sí? Eh, en este caso, vamos a mostrar los de la línea de la marca 4, lo que tenemos disponible en nuestro local. Eh, tenemos otras marcas, otras variedades también y de menos rango de temperatura. Eh, vamos a arrancar por la bosque. Que esta es una bolsa que la vendemos muchísimo y hasta menos 5 grados de temperatura extrema. Una bolsa muy copada, muy abrigada, muy cómoda con un precio excepcional, la tenemos de oferta en nuestro local, por eso que la vendemos muchísimo eh, y realmente está muy buena, una, una bolsa de muy buena calidad, muy buen rango térmico eh, y con muy buen precio. Después se dice así, por ejemplo, acá la tenés cerrada, bueno, ahí la teníamos abierta para que se vea un poco y ahí la tenés cerrada la, la Bosque 280. Eh, es una bolsa de 280 gramos. ¿sí? Esta por ejemplo es la Yeti de Waterdog. es una bolsa de hasta menos 18 grados de temperatura extrema. Viene con la bolsa de compresión. que es una bolsa de compresión? Vamos a mostrarlo para aquellos que por ahí no saben. Esto que tiene acá afuera, la bolsa de dormir es una bolsa de compresión que lo que hace es, uno la va comprimiendo, justamente como dice la palabra, y la chica muchísimo para cuando la queremos llevar adentro de una mochila en algún lugar que no ocupe espacio. Bueno, ahí la vas, vas tirando hasta dejarla hasta la mitad de, de su tamaño normal, digamos. ¿sí? Eso hace que la comprima y sea, ocupe mucho menos espacio. Eh, bueno, esta es una bolsa también excelente. Esta es una bolsa un poco más costosa, pero bueno, para un rango de temperatura muy, muy, muy grande. ¿no? Hasta menos 18 grados de temperatura extrema. Eh, siempre hablamos de temperatura extrema en lo que son bolsas de dormir, porque es el rango máximo que es donde se podría utilizar. Siempre las bolsas de dormir tienen un rango de temperatura extrema y un rango de confort. En ese rango de confort, por ejemplo, esta bolsa debe ser un rango de confort de menos 5 grados, más o menos, 0 menos 5 grados, vas a estar súper recontra bien, pero hasta menos 18 nos indica que podemos eh, pasarla dentro de todo bien. Eh, en este caso también te vamos a mostrar la T-Road 500, una bolsa de 500 gramos, ¿sí? Eh, también viene con bolsa compresora, esta bolsa es hasta menos 12 grados de temperatura extrema y tiene como particularidad que es gigante, para aquellas personas que no le gusta estar apretado o algo es una bolsa rectangular pero muy amplia, muy grande, tiene un metro veinte creo de ancho, realmente es muy cómoda eh, o para aquellas personas que son muy grandotas, ¿sí? eh, esta es la bolsa ideal para ese, para ese, para ese tipo de ocasiones Realmente, bueno, una opción muy, muy buena, muy copada. También bien abrigada, bien mullida, son excelentes. Bueno, las bolsas de guardar, la verdad, que son muy buenas eh, y tienen un precio bastante acotado. Bastante Así que, bueno, por cualquiera de estas o cualquier otra eh, bolsa de dormir o cualquier otro producto que tenemos en el local, esperamos su consulta.